Muy buenas a todos. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0. Bienvenidos a Bleach Brave Souls. Y seguimos la historia de un joven hombre que una vez descubrió y fue abandonado por Ichigo. Descubriendo el mundo de la sociedad del cacao. Vamos a ver. La sociedad del cacao está. Qué okay, guasano. Vale. Y Momo. Vamos a vamos silla ella Vamos al castillo Espera un segundo Esta nueva que me ha averiguado La de la pistolita Estoy subiendo de nivel todavía Así que bueno Mandando ahí moneditas ¿eh? Nueva Me gusta mucho la, la de la pistolita. Venga, vamos a ver de nivel 5, está fácil. Vale, más con él Este de apoyo. Estupendo. Ok. Muchas gracias. Nada. Tiene que volver a casa. Una gran noticia. <ríe> ok. Venga, y ahora del Cacao Society. Estupendo, nuestra Bueno, subido un nivel nada más, pero bueno, nos da también a, a objetos de estos artículos que necesitamos. Ok, mm -hmm. el Ticket. Evolución Power 562 Está muy bien <ríe> No sé si podremos hacerlo más veces Vamos, ¿qué pasa aquí? Vamos A si no abre otro capítulo o qué No lo sé Vamos a verlo Yo creo que será el mismo Quest Ah, pero ahora podemos usar 5 tickets De esto Esta manera un poquito para atrás, a ver ¿Qué tal? A ver si... Vale, podemos hacer la, la hard. Ok, yo, lo que yo decía. Pues venga. Vamos a ver si podemos. Le damos aquí potencia. Y... Aliados. Este mismo. O alguno de... Del will, ¿no? Si encontramos alguno La yukista la tengo dos veces por lo menos Vengamos con cristal O cristal Venga Y que eso... Si no lo hemos cagado está Hablando malamente Vamos a probar la ruquia, pero no igual Ojo, está con la gemita eh Poca broma también con la Ah, Ay, de nivel 20 Bueno, no creo que tengamos problemas Compi que nos ayuda. Misión completa. Yo le he dado una vela más. Bueno, esta vez nos ha dado 33. Vamos ver. Bueno, carácter, 510. Ah, bueno, pues ya tendríamos que hacer otra. Claro, no le he podido dar porque era la, la dura. Ok, ok. Vale. Entonces vamos al segundo capítulo, a ver qué tal. Aquí. de punto, 2500. Punto, a la siguiente recompensa, 495. Bueno, vamos a ver. Ok, como otro aliado, bueno Máximo Bueno, vamos a ver. Flor naranja. Un castillo. Vamos a probar al Green Joe. Ya tengo bastante Green Joe, eh. Yo no sé cuántos tengo, pero lo menos. Pero cuatro tengo. <risa> Diferente, me refiero. Que va con la colita y el pelo largo Ah, mira mira, Fosaurio De nivel 6 5 horas después Bueno, 5 no, unas poquillas Algunas horas Mira qué gracioso no Y nuestra garrita. Si sí hace el mismo ataque que teníamos tenemos en el otro Ah, bueno, sí Es que es el que teníamos El del principio Sí, sí Lo que pasa es que esto lo he resucitado Y está subiendo Parece es que vivía aquí en la caverna Esta es el El dinosaurio Ok Ahora, qué graciosilla, eh. Qué brillo. Bueno, ok, la mística de esto, perfecto. Mi home, vale, podemos seguir, pero. Voy a recoger el regalito que no he recogido todavía y tal. Venga. Vamos con esto. O los 65 millones de descarga, eh. Venga. Día 3. Ahí está. Ya lo puse en un anterior vídeo mío. Los 65 millones de descarga. Así que, bueno. Y aquí el cumpleaños. Muy bien. De Jinte y Coca Puro. Esta cinta. Es y este, este, es Sai. I think. Y este es Cuca el perro este. Oh, oh. Vaya te la que le han puesto ahí también una máscara esta de demonio. Esto es muy extraño, dice. Ya que esto es extraño. Bueno, pues estupendo. Cinco tigas más. Bien, estupendo. A ver qué le podemos dar ahora. Parece que ha cambiado esto un poco, ¿eh? No Lo veo yo esto un poquillo cambiado. No sé. Hemos recuperado ahí algo de dinerito. Está muy bien. Coleccionamos. Vale. ticket Coleccionamos. Punto de amigo Vamos a ver Ahí Tenemos aquí 18 Venga Vamos recogiendo todo Todo nuestro regalito okay. Hacer 40 amigos ya, eh Madre mía, de amigos que tenemos ya. Venga. Libro de secreto. Y un revival candle que he ganado antes en una misión del día. Aquí. Recogemos. Venga. Ya hemos recogido. Faltaría. te estaría bien, tío. Está, hemos hecho la del Chaos Society. Vale, disonance. Epirrey. Damos cristales. Ah. A ver. experiencia. Esto no viene bien. Vale. Son 10 por semana. Y se hace rápido en 10 segundos. Si podemos poner los cinco tickets, perfecto. Tenemos aquí todo. Y yo creo que lo haremos, vamos. Estoy con el equipillo este que también nos subió. Pero bueno, a ver si suben a 70 o yo que sé hasta qué nivel suben estos. Ok. encuentro el que le haga más daño. Vale, da igual. Es de nivel 1. No importa. Ya está. Bueno, bueno, cuánto nivelito. Esta sí interesa, tío. Para que suben de nivel. Ay, ay, ay, ay. Por eso la he hecho, ¿vale? Ok. Podemos... Darle otra vez. Y aquí se han subido. Gastamos los otros cinco tickets que nos faltan. Venga, vamos para allá. Ahí está. Este Linjo, este. Ojo. Este no lo tengo. bueno bueno buena. Hay cristalita para subirlo de experiencia. Que todo eso no viene muy bien. Porque pues fiar, ya no tengo más. Ya no tengo más. Así que tenemos que hacer otra misión. Vale. <coughs> El con bonanza. No sé cómo andaremos de... Más moneda. Eh... Este también. No sé. De ascensión, este ya lo hemos hecho, no creo. Cero cuarenta, vamos a ver, yo lo intento. <ríe> Seguimos, pues. Que todo esto nos puede venir muy bien para subir a nuestros personajes. Sobre todo a estos tres que estoy subiendo ahora. Tengo alguno más por ahí pendiente por subir. Sobre todo a este y al green Joe me gustaría subirlo. A ver qué tal. Venga. Toma Lo derrota bastante bien. El nivel 25, el mínimo hollow. Y esta de la garrita, hoy, graciosilla. Vamos a poner nuestra especial. Ahí lleva. Toma. Toma. Eh, estupendo Ay, ay, ay, que suban ahí a tope, ostras, que bien nos viene esto. 121 Venga, hay unos con y tal. Muy rico. Y el otra vez. Venga. Pues lo mismo, estar quest. Y a ver, ¿cuánto subimos ahora? No, no, no, no, Hacer más <risa> Vamos a ver Aquí todo esto que podemos hacer El 138 Me haría intentar subirlo ya A ver si puedo con los, con los Artículos que tengo Vamos a ver cojo esto las de la semana skill key y todo eh puede estar muy bien venga, a ver si subo esto luego tengo que recoger aquí a una cartita también, a un personaje pero bueno, ya lo recogeremos <risa> vamos a editar a ver si subo el Green y ya, ya está, tío. El Green lo quiero subir ya, ¿vale? El de, de la Rosita. Es ese. Y ya hemos resucitado, dado. Al, Voy al Sun Yui este. Sun un Sun Sui. Ya lo subí. Vamos a ver. A ver este. Faltan ahí, vale, están en el 130 le, le tenemos que poner cartita de estos 49, 110 Lo suyo era esto, subirle alguno Alguno de estos Podríamos ir a por algún Green Joe Yo qué sé, sí, porque tenemos poco Solo tenemos uno A ver, a ver, entonces <ríe> No es tan fácil, no es tan fácil subirlo Vamos a ver Grass, no creo que era evento, evento. Este no, este no. Rey no. Evento, dado no. Eventos. Los Rey. Come el Green Joe Solo tengo este A ver, ahora ¿Te parece también Green Joe o no? Así que es verde Sí, tío Este es otro, creo, ¿eh? <ríe> este es otro Green Joe Es que no te digo yo y este otro que ya teníamos, ¿no? El niño este Este ya lo hemos completado aquí Esto es cero A ver Vamos a comprobar un momentillo No sé si usará ello o... Venga, vamos a darle yo creo que lo haremos Vamos a ver Necesitamos cartitas de estas para el de... lindo. A ver, veamos. yo creo que lo elimina bastante bien Bueno, ojo Esto ¿eh? se hace la guardia esa pero bueno, como atacamos a distancia Parece que vamos bien sí, Guardan ahí Ahí, ahí le hemos dado Tienen que salir los números en amarillo Están en la guardia, no nos viene muy bien Pues toma, vamos a la guardia ellos son verdes y el rojo es el que más más daño le hace a los verdes entonces vamos bien con esto un agajo critical que se está guardando pero se lo lleva bien cuidado con esto que parece de la nada eso es buenísimo se parece de zona ataque de área 96 combos ya madre mía Viendo. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Toshiro, que es el que tenemos que derrotar. Bien. Perfecto. Me ha ido muy bien la ayuda. Sube poco nivel, pero bueno, estos, estos ya no pueden subir más. Estas sí, pero estas dos ya no pueden. Venga, necesito muñequitos de estos No sé cuánto necesitaré Vale Vale Otra recompensa por aquí Yo lo voy a intentar otra vez Tenemos los cinco tickets Le damos ahí, caña A ver si podemos subir Podría haber subido desde aquí, creo Pero bueno ya la tarde, así que vamos a verlo. Le cuesta trabajillo. Que nos congela. Maldito. Toma ahí. Yeah. darle un buen ataque ahí no pille me que nos congela y no puedo escapar Hemos perdido el combo. Pero bueno. Venga, otro. Este. Una de las Vamos a verlo. Este también de congelación, ¿eh? Lleva la ala ahí congelada, ¿eh? Sí, sí. Es de congelación. Yo que no. No muere, ¿o qué? El otro. <risa> Venga. Coitsmoc, coitsmayte ni nan ne na. Ey. Vale. Hola, pallete, bienvenido. Pass away. Vale, le damos al Retri que no me va a dejar <risa> Podemos darle Al pon. Y tenemos que averiguar para la Sasuki También, a ver ah, Para subirla Vamos a por este El OGM. Y venga Vamos a darle Ah, no, pues este no, no le sube <risa> Este 45.000. ¿Y este? Igual. Pues bueno. No me da bonus, no, pero... Este ya lo tenía más 60. Buah, buah, chaval, que necesita un montón, ¿eh? ¡Buah! Se lo ha tragado todo. Vaya tela, se va a tragar todos los cunos y todo <ríe> Venga, hombre Ahí, lo subimos, ¿vale? Máximo nivel Ok 150 Pues venga Experiencia Esto es que es muy poco 182 Bueno Un poquito hemos ganado, ¿vale? Pues se lo damos ahí Nos ha dado 75 orbes Muy rico Aquí Aquí el release. Para que llegue al 200. Ok. Uf. Madre mía. Venga, pues ya lo tenemos aquí. Le damos el multipower. Mm, tenemos 5 materiales perdidos ahí. Soltería este pantalla me pide? 17 Ah, no es aplicable Un poco muy mal Speed Resurrection Tría A ver Necesito 5 Speed Resurrection Tría Aquí está dos estrellitas. A ah, bueno. difícil, no puede ser, lo cambio de grupo, ¿no? A ver. Equipo 1 Y.. Aliado. Bueno, venga. Usamos los cinco tickets Vamos a ver. A ver con cuál hacemos más daño. Y vamos a verlo. Ah, cuando suben a, a 150 nos dan 75, que no ha dado antes. Uno por subir a la, la Sasuke. Riduca de nivel 100. Venga, vamos a ver. Riduca esta lo menos dura. Venga, un poquito. ¿Cuántos detalles se nos da? Uno nada más, madre mía Dos Necesitamos tres más Vale Parece que siempre no lo da Así que hay que volver a repetir la misión Pues venga. Ahí que vamos que dan ya 25 tickets. poco no nos no dará, nos da uno más, nos más tres. Esto es lo malo que repetís estas misiones hasta que te dé los objetos, pero bueno, es lo que tenemos. Pues venga. Eh, lo de la Will también, tenemos que hacer la misioncilla de la Will. Entráis Hacen rápido A ver el ataque está. Ay, mira Nos lanza la mascotilla esta Y besito y todo Que graciosilla Ah, vale uf, uf, uf, Que nos mata Madre mía Nos ha lanzado ahí Toda la cuadrilla Y uf. Poco broma, eh. <risa> bien, bien, bien. Yo creo que ya los tenemos los cinco, eh. Vamos al home. Recojo. Vale. solo orbe de antes. No, pues fenómeno. Cinco orbes ahí, muy graciosos. 75, que diga. Este es uno que nos dio de regalo Si, sí, lo de esto Venga Este por aquí Ahí 65 millones de descargas pues 3 de Yoku Y 10 10 polvos de evolución, ¿vale? Pues estupendo El semanal Aquí todo esto nos puede venir muy bien Vale Hola, hola, hola Ok Vamos a trabajar el edit, ¿no? A ver si puedo ya subir a, a nuestro amigo A ah. El Grinjo. El Outgemen era 150 200. Sí, pues ya puedes subir. si sí, esto lo tenemos ya. A ver. Mira aquí. Y ahora el multi power Nos faltaba esto, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Estos 5 materiales. Ahí ya tenemos aquí a tope nuestro miguete. Tenemos que subir los 200. Ahí. Ya nos da... Nos quita menos daño. Nos hace menos daño. Este no va a tener experiencia. Va a subirlo a los 200. Esto queda muy poco. 166 nada más. Esto que sube un poco, ¿lo ¿no? ves? Bueno, subir a 169. <ríe> ok. Bastante bien, bastante mejorado Faltaría subirlo de nivel A ver nuestra amiga Vale, 141 a 150, es lo mismo, necesita experiencia, vale Y no tenemos mucho de esto de experiencia Vale, vean 138 y de los chiquitillos, o sea que eso no va a subir nada a ver si tengo por ahí uno de nivel 1, yo qué sé, y se los damos. Alguno que vea yo que... Este... Este lo tengo linkeado, no me va a dejar subirlo, ¿no? A ver. El power le damos. Venga. Y ahora experiencia. Y le doy esto que me sobran aquí. Que bueno, que me sobren, pero bueno. Le lo damos. Ok. Cuando suba al 70, pues nos dará ahí también más, más sorber de eso. Que nos puede venir muy bien. Eh, pues estupendo Tenemos aquí la tienda El will, vamos a ir al will Si acaso Que veáis ahí hay mi número Que el otro día me lo preguntaron también Pero bueno Mira, tenemos recompensa, eh Ojo Vamos a escribirle a ver No creo que sea mucho, pero bueno Tres Nos mantenemos en la posición C Vale eh, pues estupendo Ya somos cinco, eh Venga Le damos aquí Vamos a probar esto Aquí Sol ticket No, ya ni más, ¿no? Ah, sí, cuatro más Ok, ya Venga, eso por ahí A mirar los miembros, a ver Qué nos dicen que tenemos miembro vale no veo nada por aquí no se podían invitar alguno? no este corona 87 lo invitamos hace cuatro días pero bueno invitamos ahí el Crona Roanoa habremos jugado con él o lo mismo lo tengo de amigo o algo vale no me suena hay de tenerlo en amigo vale mientras recibe la invitación y nos contesta faltaría Yuki también pues a ver. <risa> vamos Yuki Ok Este Hacemos aquí labores de invitación De, de, de subir el Will, el ¿vale? De Número de personaje ¿eh? Porque si no Sobre todo que hagan misiones del Will en lo suyo. Venga, y este también, que nos puede venir muy bien. Hace 26 minutos que se ha conectado. Así que, bueno. No tenemos más nada, así que... Vamos a hacer la las misiones del will a ver hasta dónde llegamos a ver si puede hacer algún buen grupo venga es normal yo creo vamos a ver qué tal venga Hay que derrotar a los bosses, ¿vale? Mucha puntuación que conseguí aquí Y bueno Oleada ¿Qué y todo ¿eh? Oye, este es una marioneta o algo, tío Y vamos matando todo lo que podamos Por esto Y luego por el boss Por el eh. Está por ahí a matar a este, tío. Sí. son los pirámides ¿eh? del cine a ¿eh? ver venga ahí dando caña en 25 segundos así aguantamos y barrera puede venir muy bien de ahí, tío, la banda Vamos oh, ya No ha aguantado ahí, no nos ha matado No le he dado la habilidad, pero bueno A ver si viene alguna otra oleada o algo Muy poco, ¿eh? 880, que poco, tío La bueno, técnica de esta Venga de Estamos ya en el 2600 Bien, bien, tío Hemos subido bastante, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Venga Fenómeno A ver La siguiente si podemos hacerla también, ¿o qué? Venga vamos lío まず Dale ya, ¿eh? Al poder es que por ahí Alguien fuera con el pecho ese Pero no lo hemos matado Ahora hemos hecho un poquito más Un millón Un orbe Vale Venga, subimos un poquito más Venga, también 515 Es que no me con este personaje Le hacemos poco daño, no lo sé Vale, pero bueno, ahí vamos luego el hard No tenemos equipo para hard Un momento pues vamos a hacer normal, venga Ya le tiraremos al hard <ríe> Ok, vamos al lío え、ふとし<笑> Buenísima la otra, eh. 23 segundos, no sé si aguantaremos. Vamos, Susui. Está aquí. Pues nada, no hemos podido acabar con él, pero bueno... Nos hacemos ahí unos puntitos... Para nuestro Will, Que no viene muy bien... Eh, pues estupendo... Vamos a ver si sube... Y ya no tenemos más, más tickets... Así que nada... Para atrás... Y ahí estamos, va nuestro Wheel Ok Miramos aquí en amigos Y ahí tenéis eh, mi player ID 46998577 ¿Vale? Y luego si queréis entrar en, en la en la Will Pues ya sabéis Bandolero 7 pues estupendo Yo creo que está muy bien el vídeo de hoy Nos vamos a despedir por aquí Hemos subido bastante Así que estupendo Un saludo para todos, Peñita Cuidarse mucho Chao, chao